Uhu. Mañana blanca. <risa> Buenos días. Noche complicada. Parece que estoy gordito, pero no. Estoy pachoncito. Estoy todo abrigado. Noche complicada la noche. Para que veas que en Canadá no es todo color de rosas, color verde, esperanza. Anoche se nos rompió la calefacción ambiental. Estaba haciendo unos menos 18 grados, con una sensación térmica de menos 27. Ahora estamos a menos 17 en la mañana. Pero bueno, espero que vengan a arreglarla porque hace frío adentro en la casa. Así que bueno, ese va a ser el día de hoy. Ah, y también tengo que arreglar la mesa. Esa mesa que te digo que me duele peleando hace varios días. Bueno, tuve que mandar una nota para que manden un reemplazo de la mesa, pero va a tardar como un mes, dos meses. Voy a arreglarla una vez más. Déjame no que hay cosas mucho peores. <risa> Entonces te paso a explicar. Esta es la calefacción ambiental no está funcionando desde anoche va por toda la casa también por ahí atrás hasta Luca con esta fasadita que calienta hace frío un poquito no no mucho los chicos son los mejores no sienten nada también va por las piezas Que abarca toda la casa bueno, No nos quejamos Porque sé que hay muchas cosas peores Pero bueno, dormir con, con bastante frío Si molesta un poquito Y bueno, vamos a esperar a ver si viene La gente de mantenimiento Lo que tenés que hacer acá Donde alquilamos nosotros Tenés que entrar a la página Hacer un reporte de lo que te está pasando en el departamento Y ya vienen a arreglarlo y Bueno, vamos a esperar a que venga el día de hoy Bueno, voy a, voy a ver si puedo arreglar la mesa también esta es la mesa que está toda arreglada ya hace un tiempo. Uh, Esta es la mesa que está toda arreglada ya hace un tiempo. Vino media fallada. Esta cosa, mira, se sale así, mira. Entonces ya le metí clavo por todos lados para arreglarla. Así que voy a tratar de utilizar los métodos que aprendí con el profe Edgardo en el, la clase de taller en la escuela. de herramientas no es muy completa que digamos pero bueno vamos a hacer lo que se pueda un grave delito que seguro, seguro me van a matar en los comentarios. O... Me encantaría saber más y sobre arreglar cosas y tener paciencia. Tengo paciencia para algunas cosas, pero para otras no. Como no tenía los materiales, que no es excusa por lo que hice, que ya va a saber qué es lo que hice, es imperdonable. Y seguro cuando llegue Brandy me va a decir que lo saque. Pero por lo menos se mantiene. Entonces yo agarré no te rías. cinta de scotch ya por lo que suena lo más probable que puede ser que se mantenga parada y de pie ya sé pero bueno lo que voy a hacer como Brandy no ve tan seguido los videos míos igual esta patada acá contra el sillón y está de este lado. O sea que ahí siempre se sienta Brandy. Así lo voy a dejar así. Acá también puse cinta. Un plano más cercano para que veas el desastre que hice. Le puse pegamento. Le puse cinta. Acá también lo que hice. Un desastre. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Voy a dejarlo así. Un par de días. Hasta cuándo se da cuenta Brandy. Las amigas y los amigos de Brandy. No le manden mensajito. No le digan nada. Vamos a ver cuánto dura... Así que bueno, 28 de enero se prueba esta vergüenza y va a durar hasta que se dé cuenta Brandy. Por lo menos la mesa espero que dure. Voy a dar la vuelta a la mesa. Yo estoy mirando la tele. Mira para acá. ¡Ay, qué lindos libros! No se ve nada. Bueno, por lo menos quedó en la mesa. A ver cuánto duras. Estas cosas baratas no hay que comprar. Mejor ahorrar un poquito más y comprar un poquito más caro. Por eso, si estás en Rosario, mejor comprar en Fusion Deco. San Martín y San Juan. Publicidad para mi amigo. Y acordate. Avanti antes y Avanti siempre. Nos vemos. Por si te quedaste con la duda, estaba editando el video y tocaban el timbre que ya arreglaron la calefacción. Pero todavía falta que caliente.